La región, y, y Siquió y ellos han compartido. Y entonces él me dice: Entonces yo estoy en el despacho y Siquió me dijo, tráeme ese si hombre, o malito, tráeme ese si hombre. Y yo le llevé el amigo y Siquió ahí le dijo a Ramón que ese es otro, mira qué bueno que May me recordara eso. Siquió no quería recibir una gente, y Ramón le dijo, tienen que recibirlo. Esa gente está desde esta mañana ahí. No, que voy con la financiera. Es probable que Siquio tuviera razón. Y tenía, parece, un problema de carácter financiero y cosas. Y le dijo a Ramón, yo no puedo recibir a esa gente ahora. Tiene que recibirlo. No se pueden ir sin verte. Por, por eso hablé así de Ramón. Por eso hablé así, porque yo soy justo. Si Siquio le digo bueno, pues, que esperen media hora o 40 minutos. Anda, para el carácter, yo no he terminado los anuncios. Buena tarde. Aló. Adelante. Eh, le estoy hablando de aquí del alto a la Javier. Adelante. Aquí tenemos tres meses que no hay agua, comprando camiones a 1.400. Hay marias. ¿Y cómo resiste un barrio tres meses sin agua? Bueno, yo mismo creo que con un avión me voy, voy a ir para Nueva York. ¿Se va a ir para Nueva York? ¿Qué pasa? ¿Pero y qué le dice la, la, la. Napa? Porque ahora tienen un muchacho joven ahí, el ingeniero no, Logan. No, ¿Qué le dice no, Logan? La, no, aquí en el acto de Javier, la seca de, de la divina providencia, no, no, el no. ¿Pero usted no ha ido bien. ahí a Napa? a vale, haber que ir, Tienen que problema. ir, porque Logan anda ahí en, en todos los sitios, y que resuelve problemas. que resuelve ese problema, Va, ver, de tres usted, meses, ya. porque imagínate tú, bueno, yo, yo le soy sincero, a, yo... A, a mí cuatrocientos también, ¿Eh? A 1.400 los camiones los Ay María, purísimo Oigan, A veces una mafia para Que no llegue el agua para que tenga... Ojalá no sea así Pues ya usted sabe, gracias Mire señores, dicho autoservicio Atención San Francisco de Macorís Y zonas Zaredaña. Evite tapones de tránsito Porque ya abrió sus puertas El más moderno centro de alineación Y balanceo y mantenimiento En general de su vehículo y venta de vehículo de gas, venta de vehículo de gas, estamos ubicados frente a la estación Texaco, Quisqueya, en Huiza. Comedor y cafetería Mikey de la Cruz, con delivery hasta las 9 de la noche. Ferretería Gama, ferretería Gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas. En el ciruelillo y en la salida a la capital. Constructoras y soli. Constructoras y soli. Les recuerdo que quedan dos apartamentos disponibles. En la urbanización Carmen Añil Bonó. Eh, para más informaciones pase por la 27. Esquina Rivas. Edificio Tuana. Segundo nivel. Haití está que arde. La policía haitiana es protestando. Ese país, si se le pudiera llamar país, hay muchos intelectuales que dicen que Haití es un conglomerado humano, una horda de gente en un territorio, por la desorganización, por la falta de educación, por esa pobreza tan extrema, un estado verdaderamente fallido, eh, una pobreza ancestral, Haití que fue el primer país negro que se liberó de la esclavitud, la segunda independencia después de los Estados Unidos, venciendo a los franceses señores, una historia bellísima, colonia más rica que tenía Francia. Cuando aquí habían, qué sé yo, cuántos trapiches, ellos tenían 800 y pico de producir azúcar. Y todos esos colonos blancos franceses, con muchísimo recursos, eran mucho más ricos, 10 o 15 o 20 veces que nosotros. Nosotros estábamos en la pobreza más extrema. Hasta tal punto que hay un episodio que demuestra, señores, lo pobre que era esta parte de la isla. El situado. El situado fue un periodo ahí en la España Boba. En 1815, 16, 17, 20, hasta la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, en 1821 Que no duró nada A los empleados Le pagaban de México De México venían los cheles para, para, para pagarle a los empleados que habían aquí Y cuando llegaba ese dinero Hacían fiesta y, y tocaban justito Anunciando que llegaba ese dinero Oigan esto Y era una pobreza tan grande, tan grande, tan grande en ese tiempo. Oigan esto, eso está consignado en la historia y esos eso, eso son trozos también que lo recoge esa gran obra monumental de Juan Bosch, Composición Social Dominicana. Men. las mujeres, por tan mala que era la ropa que usaban, iban de noche a la iglesia. Y los hombres de ese tiempo, de ese periodo de la España boba, se amarraban los pantalones con hebra de plátano. Oigan eso. No, no, eso fue así. De tan pobre que era. Y Haití, Haití era el rico. Y miren en qué situación está ese pueblo. Y no hay esperanza de que se pueda salir de esa situación. Bueno, este, dice Freddy Ortiz, de aquí de Pimentel, pero que es una gran figura nacional, fue dueño de la Asociación de Bancos Comerciales, escribe en el Itil diario, que este país sigue en, eh, la grancera, depredando los ríos, siguen los camiones, y habla del río Camus, y de todos los ríos que están siendo depredados, sacando camiones de arena, esto se dice una cosa que es verdad Porque aquí hay que decirle la verdad a este pueblo este, Esto es bla bla bla bla Esto es discurso, pose, esto es foto Pero no hacen nada ¿Cuántos años tenemos denunciando La depredación y la destrucción de nuestro Mire ese río Jaya, mire ese río Cuava Y todos los ríos que están alrededor Un desastre ¿Y qué hacen? Te tiran una foto, van y hacen un allante, y nosotros, los dominicanos, nos dejamos engañar fácil y, no, y, no, y nos allantan fácil. Y eso está acabando con la vida de este país y el futuro de este país. Y viven allantando estos funcionarios. Y los ríos cada día peor, depredados. Y esas grandes empresas granceras. Con protección política. Meten cuarto en la campaña. Y después lo protegen y no hacen nada. Y la gente vive de boba creyendo todos los cuentos que le meten. Estoy totalmente de acuerdo con eso que escribe Freddy Ortiz. Y nunca caen presa la grancera. Hacen un allante un día. Pero no pasan de ahí. Aquí esa gente van a recibir peso cuando aquí haya... Autoridades que le duelan este pueblo y este país. Que digan, coño, no, se acabó esta vagabundería, y esta vaina. ¿Tú sabes lo que? Por ambiciones personales, intereses personales y por complicidad de todos los gobiernos. Aquí ya no hay ríos prácticamente. Busquen esos ríos secos. Que no puede bañarse la gente. Seco los ríos. Buenas tardes. ¿Cómo está Omar? ¡Oh! Mi gran amigo Leocadio, caramba, qué placer, Leocadio. Mira, Omar. ¿Y de qué es que está el hijo de San Jorge Blanco? De nada. Porque eso. Mira lo que es la política, Leocadio. Ese tipo sabe de medio ambiente. Para tú ponerlo de que como ministro de medio ambiente, la política, los compromisos políticos. Pues eso es por lo que ese muchacho. Ese muchacho de Cuna de Santiago. Pero ven acá. Leocadio. Pero tú sabes los técnicos de verdad que saben de medio ambiente en este país. Pero te ponen un político que nunca ha bregado con medio ambiente ni sabe de eso. Es que este, no. este país es todo al revés. No me lo quisieron en INAPA. No vamos a echar para adelante, Omar. No vamos a echar para adelante. Porque es que los políticos nos viven engañando a nosotros. Y nosotros nos dejamos engañar de los políticos. No vamos para ningún lado. Los el... no tiene los pantalones para ir cerrando la granjera de esa. Y lo que corta los palos. Así mismo es. Mira, por ejemplo, el caso ha... de INAPA. Hay que tener una fuerza como candelier. Mira el caso de INAPA. Por compromiso político te nombran un abogado en INAPA cuando la ley dice que un ingeniero. Pero ¿qué hicieron ellos? Que modificaron la ley para decir que ya no podía ser solamente ingeniero y director de INAPA. Modificar la ley para un tipo por compromiso político.